Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Feliz martes, esta octava de Pascua que va avanzando, queridos hermanos, con la alegre noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarlos para que iniciemos nuestro día dando gracias y encomendándonos al Señor. Vamos a dar gracias por todo lo que el Señor nos da. Cierre un momentico los ojos y dígale a Dios gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar, queridos hermanos, el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 11 al 18. En aquel tiempo estaba María afuera, junto al sepulcro, llorando. Y mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno en la cabecera y otro en los pies. ¿Dónde había estado el cuerpo de Jesús? Ellos le preguntaban, Mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y dice, Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice, No me retengas, que todavía no he subido al Padre. pero anda, Vean de mis hermanos y les subo al Padre mío y al Padre ustedes, al Dios mío y al Dios de ustedes. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo resonaría en los oídos de María cuando Jesús dice María? Fue tan fuerte esa expresión que inmediatamente ella reconoce a su Señor, a su amigo, a su maestro y se emociona y quiere retenerlo que a veces es la tentación que, que tenemos queremos apretar, queremos tener para nosotros pos, dominar, pos, poseer y Jesús suéltame aún nos subo al Padre Señor queremos estar ante tu presencia siempre te buscamos vamos de un lugar a otro y a veces nos buscamos donde es y a veces no te reconocemos nos pasa como María Tú estás ahí al frente y no te reconocemos. Señor, gracias por quedarte en la Eucaristía. Perdónanos las veces que te faltamos al respeto. Señor, gracias por hacerte presente en los sacerdotes en nuestros hermanos. Perdónanos cuando te ofendemos. Señor, gracias por tu palabra. Allí estás hablándonos día a día. Perdónanos cuando no te escuchamos, cuando cerramos nuestros oídos. Gracias, Señor por esta grata experiencia, gran alegría de la resurrección. Gracias, Señor, por nunca abandonarnos, por siempre estar junto a nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un buen día para todos, queridos hermanos. El Señor los guarda y los protege. El Señor ha resucitado.